¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? En esta nueva clase vamos a ver qué es un texto expositivo, para qué sirve y cuáles son los recursos más comunes utilizados para explicarse mejor. ¿Vamos a verlo? El texto expositivo. Palabras que explican. El texto expositivo explicativo, como bien dice su nombre, es un tipo de texto que tiene el objetivo de explicar un tema nuevo. Por eso usa la función informativa del lenguaje. Vamos a encontrar este tipo de textos en manuales escolares, en enciclopedias y en revistas de divulgación científica. También en internet. Allí abundan este tipo de textos. Como están dirigidos a lectores no expertos, es necesario utilizar procedimientos explicativos verbales y paratextuales. Vamos a verlos. Los procedimientos explicativos para textuales son recursos visuales que ayudan al lector a fijarse en la información más importante rápidamente. Entonces, vamos a ver títulos y subtítulos, cuadros con información adicional, cambios en la tipografía de la letra, subrayado de palabras importantes y también imágenes, fotografías, gráficos, que permitan identificar rápidamente el tema del que se trata el texto. A continuación, vamos a ver los procedimientos explicativos verbales. Este tipo de procedimientos consiste en utilizar el lenguaje de distintas formas para favorecer la comprensión de un tema. Bien, la forma más importante de explicar es definir las palabras nuevas. La definición consiste en dar el significado de palabras o expresiones específicas de un tema que los lectores deben aprender. Hay distintas formas de definir. Puede ser explicando el significado de una palabra con los verbos ser, significar, usando dos puntos, guiones y paréntesis también indicando la función con expresiones como se utiliza para sirve cumple la función de otra forma de definir es describir las características especiales de un objeto allí vamos a ver verbos como consistir poseer o expresiones como está formado por y la última forma de definir es dar el nombre científico que se utiliza mediante los verbos denominar llamar o designar veamos en el caso de la palabra tapetum lucidum es un ejemplo de esta última forma de definir dar el nombre científico y utiliza el marcador lingüístico denominado verán que todo lo que se encuentra subrayado es la definición de una característica especial del ojo del gato. Otra forma de explicar mejor es dar ejemplos. La ejemplificación es el recurso o el procedimiento explicativo por excelencia. Los docentes lo usamos mucho. Consiste en poner casos prácticos concretos ...que faciliten la comprensión de una idea compleja o abstracta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos enfrente de una ejemplificación? Porque vamos a encontrar los siguientes marcadores lingüísticos. Por ejemplo, a saber, es el caso de, cómo, etc. En el caso de los ejemplos que encontraremos a la derecha... ...podemos ver que el marcador lingüístico... De el ejemplo es la palabra como y en el segundo ejemplo el marcador lingüístico es la frase por ejemplo también otra forma de explicar es decir de otra manera la reformulación o paráfrasis decir de otra forma significa repetir una idea que ya se viene desarrollando pero con palabras más simples para que el lector pueda terminar de comprender una idea si es que todavía no lo estaba haciendo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una reformulación o paráfrasis? Porque vamos a encontrar los marcadores lingüísticos, es decir, o sea, dicho de otro modo, en otras palabras. Podrán ver que el marcador lingüístico del ejemplo del texto que son los músculos es la frase es decir. Y por último comparar es explicar algo tratando de establecer las similitudes y las diferencias con temas o procesos fáciles de comprender o ya conocidos por el lector. ¿Cómo vamos a reconocer estas comparaciones o analogías? Mediante los marcadores lingüísticos, como si, es como, es lo mismo que, así como, entre otros. Vamos a ver el ejemplo. En la primera oración ya distinguimos cuál es el marcador lingüístico. Los textos son como caminos que deben transitar el lector. Allí... Distinguimos entonces que son como es el marcador lingüístico que correspondería a es como. De esta manera está estableciendo una analogía entre un camino florido y un texto, un caminante y un lector. Bien, hagamos una pequeña síntesis de lo que vimos recién. Aprendimos que un texto expositivo es un tipo de texto que pretende o que tiene el objetivo de enseñar un tema nuevo, lo explica sí, y lo puede hacer con dos tipos de procedimientos explicativos distintos. El primero es los procedimientos explicativos paratextuales. Estos son títulos, subtítulos, fotografías, imágenes, cuadros, todo aquello que nos ayude a con la vista, identificar cuáles son las ideas o los temas importantes o las oraciones incluso más importantes, ¿sí? Y luego están los otros procedimientos que son los verbales, procedimientos explicativos verbales. Estos pueden ser de cuatro formas. Ejemplificar, dar ejemplos, dar definiciones, que es decir, el significado de las palabras... Comparar o establecer analogías es lo mismo y y, y, y, y, y, y... y me había olvidado uno muy importante que es el parafraseo o paráfrasis. Que consiste en decir de nuevo lo que se viene explicando, pero con unas palabras un poquito más fáciles. Para que el lector que venía sin entender antes, ahora pueda comprender la idea de nuevo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero haber sido clara y que ustedes lo puedan identificar bien luego cuando vayan a ver un texto expositivo, reconocer todos los tipos de los recursos explicativos. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima.